Los experimentos de Stanley Miller y Andrés Kurz. En los comienzos existieron pequeñas criaturas vivientes a las que podrían llamarse subcelulares, cadenas de átomos que formaban moléculas. Eran los que darían origen a los protozoos, seres unicelulares que por cambios graduales originarían los primeros seres complejos. La ciencia de la vida antigua recuerda la existencia de desconocidos seres de cuerpo blando extinguidos hace miles y miles de años. Durante la génesis del mundo, los mares cambian de lugar arrastrados por las montañas que se unen en profundas grietas abiertas en la corteza terrestre. Todo cuanto podemos alcanzar profundizando en el pasado nos conduce a un paisaje desértico y sin vida, que fue el punto muerto de donde surgiría el primer eslabón de la vida. Pero la ciencia moderna se hace cada vez más la pregunta de si tan solo alcanzamos a conocer la última edad del hombre en otros términos, la cuestión que se plantea es saber si pudieron haber existido otras o muchas civilizaciones anteriores a la nuestra, otros muchos mundos y otros muchos cosmos que se extinguieron. La ufología actual encuentra la oposición en aquellos expertos de la arqueología genética de los mundos para este grupo de científicos. Los mundos actuales, entre ellos la Tierra y su sistema solar, son ruinas pulverizadas de preteritas civilizaciones super avanzadas, Tal vez cabría el ejemplo del árbol trochado por la tormenta y abrazado por el rayo que, bajo la actividad de los agentes terrestres y cósmicos, reverdece de nuevo. Pero mientras un grupo radicalista de biólogos acordaba establecer como requisito indispensable para el nacimiento de la vida otro elemento también vivo, para otros no hace falta este requisito e intentan demostrarlo en base a ciertas experimentaciones recientes. Los hombres, dice el Popol Vuh, no nacieron de hembra, fueron creados milagrosamente por un portento. Para el cosmólogo Thomas Gold, la vida, al igual que la materia, es eterna, y por esto no se extingue, sino que cambia de formación. Según él, la vida es llevada a través del espacio y de los múltiples sistemas solares, cimentando en donde encuentra un circunmedio favorable. La mayor parte de los biólogos genetistas defienden la postura de que la vida surgió no como parecen mantener los darwinanos, sino de una criatura más primitiva y acuática. Así, entre ellos, John Rostand afirma que el hombre biológicamente hablado proviene de un ser marino seguramente ya extinguido que tuvo que adaptarse a la vida terrestre. Estas revolucionarias teorías sobre el primitivo origen del hombre parecen tomar cuerpo con ciertas prácticas experimentales realizadas por Andrés Cruz y Stanley Miller. Las autoridades académicas de la Universidad de Columbia quedaron estupefactas ante la noticia de un sencillo pero sorprendente experimento. Se trataba de reproducir por medios artificiales del laboratorio la atmósfera originaria de la Tierra y bombardearla eléctricamente. Para ello, Stanley Miller tomó una campana de cristal e introdujo un compuesto de agua, hidrógeno, amoníaco y metano. El segundo paso consistió en provocar una descarga eléctrica de 60.000 vatios sobre la atmósfera del laboratorio. El resultado fue la obtención de un conjunto de aminoácidos. En otras palabras, el experimento de Stanley Miller había obtenido compuestos orgánicos de estructuras complejas que son productos de la vida. La demostración a que había llegado Miller era de notable importancia. Nada menos que poner en claro la posibilidad de que la vida hubiera podido formarse partiendo de elementos no vivos, es decir, de simples elementos atmosféricos y eléctricos, como en el presente caso. Pero además, estos experimentos de Miller serían posteriormente ratificados por el profesor Ochoa, otro fabuloso experimento del que se desprende una vez más que la vida pudo haber surgido por arte de magia, partiendo de sustancias o elementos no vivos, lo demostró Andrés Cruz. De tales experimentos resultó una extraña especie de ácaros partiendo de sustancias no vivas. Así Cruz dispuso silicato de potasio, ácido hidroclorídico y óxido de hierro. a estos elementos bajo una campana de cristal y proyectó una corriente eléctrica entre los dos polos distantes. Y a través de los líquidos químicos, el resultado fue lo que escribió la Sociedad Eléctrica de Londres. El día decimocuarto del experimento, observé a través de un pequeño lente de aumento, unas motitas blanquecinas, reunidas en torno a la parte media de la piedra electrizada. Cuatro días después, estas motas habían duplicado su tamaño y echado seis u ocho delgados filamentos alrededor de cada una. El día vigésimo sexto, los objetos habían tomado la forma de insectos completos, que se mantenían erectos en las cerdas que crecían de ellos mismos. El vigésimo octavo día, esos seres movían las patas. Al cabo de unos días más, se soltaron de la piedra y empezaron a moverse de un lado a otro en la cáustica sólida ácida. En el curso de unas pocas semanas más de un centenar de ellos, aparecieron sobre el óxido de hierro. Los examiné en el microscopio y descubrí que los menores tenían seis patas y los mayores ocho. Quienes los examinaron los clasificaron como del género ácaros, aunque alguien dice que son de una especie nueva. Pensé que tal vez eran seres llevados por el aire que se habían introducido en el líquido y prosperado allí. Pero experimentos posteriores en recipientes cerrados con ingredientes esterilizados en horno produjeron idénticas criaturas. El físico y biólogo inglés Mitchell Faraday, a quien se le debe precisamente la conocida ley, comprobó la veracidad del experimento científicamente. Los 46 cromosomas con el nacimiento de la vida surge paralelamente otra cuestión de cierto interés, en verdad muchos analistas del tema no creen que el primer ser humano fuera el bíblico Adán, sino que más bien se tratara de una criatura femenina, a este respecto, el profesor Friedon Newman asegura que el primer ser humano fue un andrógeno bisexuado que se reproducía por autofecundación, noción esta, por otra parte, que aparece reflejada en la cábala judaica. Sin lugar a duda lo que queda probado es que el cruce entre consanguíneos, Adán y Eva, solo se hubiera originado una procreación desastrosa en todos los aspectos, razón por la que muchos autores hacen mención a la conocida cita bíblica del Génesis 6.2 que dice «Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre ellas por mujeres las que bien quisieron». Pero además en el fenómeno del hombre hallamos un lastre que nos da luz sobre una información recibida antes de su aparición en el mundo. Ya la filosofía platónica hablaba de que el hombre rememora un estado anterior del que proviene y alcanza a presentir a través del inconsciente lo mismo que refleja en las teorías más avanzadas de los científicos, como Carl Jung, basada en el que el ser humano instruye una serie de verdades que quedan muy por encima de la propia racionalidad y que, en definitiva, son previas a todo conocimiento. Carl Jung acierta en llamar a este fenómeno subconsciente colectivo, porque supone una información innata, previa y universal, heredada de padres a hijos y que surge del abismo desconocido del inconsciente humano. En palabras de Blas Pascal, cuando el hombre busca algo es que, de alguna manera, ya lo ha encontrado. Lo que nos conduce a las estructuras más íntimas del código genético humano. Evidentemente el hombre pudo haber sido llevado a la Tierra desde otro planeta habitado, muy lejos incluso de nuestro sistema solar. El misterio con el que la ciencia tropieza es todavía insoluble. La estructura del ADN y la elaboración por este del llamado ácido mensajero, ARN. Desde que Daniel Petrucci diera la noticia de que la vida puede crearse en un laboratorio, o en otras palabras de que la fecundación in vitro de un óvulo es posible, las investigaciones han conseguido, según el profesor soviético Pietro Anokin, un niño de probeta con un peso de 500 gramos y 5 meses de vida. Hoy en día se puede asegurar en términos científicos que el color de pelo, de los ojos y de la piel, la estructura de la mayor longevidad y resistencia y el coeficiente de la inteligencia son susceptibles de ser controlados, favorecidos y hasta dirigidos desde un laboratorio. Actualmente somos mudos testigos de grandes fenómenos naturales que según ciertos científicos de las universidades de los Estados Unidos, podrían ser aplicados en el contexto humano. Nos encontramos ante hechos como la metamorfosis y la reproducción espontánea de miembros perdidos, como los brazos en las estrellas de mar y la cona en las lagartijas. En estos casos, las células contienen información suficiente para regenerar el propio miembro perdido e incluso de una porción incidida organizar un nuevo ser. El hermano de T. Decharding, director del Instituto Europeo de Cancerología, afirma que cualquier órgano de cuerpo humano demuestra por sí solo conocer un procedimiento que incluso a la propia persona le resulta desconocido. Así el proceso de elaboración de glucógeno por el hígado que ningún científico aún, contando el mejor equipo de laboratorio, podría obtener. Pero lo que resulta más inverosímil son las investigaciones sobre el origen y la formación de la vida partiendo de presupuestos aparentemente absurdos. Tomemos el caso del profesor en biofísica Dr. Oro, que con el compuesto ácido cianhídrico, metano y agua, obtuvo un elemento de la vida. El absurdo planteamiento de la cuestión radica, como hemos visto, en el medio utilizado ácido cianhídrico. Ahora bien, si sabemos que este ácido, por sí solo, destruye la vida que le rodea, ¿Cómo explicar que sea un determinante preciso para el nacimiento de la vida? Si te gustan mis videos y quieres apoyarme, puedes hacerlo uniéndote a mi comunidad de Patreon. Ahí subo información exclusiva y archivos prohibidos. Te aseguro que no te arrepentirás. Te espero en Patreon. Denle like y suscríbanse a este canal. Mi nombre es Oxlack Castro y por el momento me despido, pero te veré